Después de una parte jocosa con ese muchacho, está bien encaminado, Benny Montero. El caso Haití da un giro enorme, vincula al primer ministro haitiano en asesinato de Jovenel Morset. ¿Eh? Señores, el primer ministro de Haití, Claude Joseph, habría formado parte del grupo que planeó el asesinato del presidente de este país, Jovenel Morset. De acuerdo que en el medio de la comunicación colombiano, Caracol, Joseph, se suma a la lista de vinculados sí. en, la man, en el magnicidio, junto al de Cristian Emanuel sanón John Joel Joseph, Mark Iquesa y James Solay. Esos, esos nombres son haitianos, y no puedo decirlo bien, señores. Mm. ¿Eh? Además de estos ciudadanos haitianos, el referido medio también vincula al caso a los colombianos, Arcángel Pretel, Jonathan Rivera, Germán Rivera y Duvernet Capador, así como el venezolano Antonio Intriago. Señores, este es un caso. Sí. ¿eh? Que perriano. mira, que ese fue el primero que salió, ¿verdad? Cuando mataron al presidente diciendo que todo estaba en paz y en tranquilidad. ¿Tú te acuerdas? Eh, matan a un presidente en un país y él sale diciendo que, que no, que tranquilo, que todo está tranquilo, ah, bajo pues control. Mira, y era. ahí está involucrado, escuché, sí, que él le... Él, él, él, eh, hace parte ya de la red que, que, que mató el presidente junto a unos colombianos, ¿verdad? los mercenarios, ese tipo de cosas. Y la vaina está bobo por allá en Haití, señores. ¿Mm? Ajá. O sea, escuché que era porque ellos querían que, el, que él quedara como presidente. este este día de, los este días de coger el cargo, fue que asesinaron al presidente. Muy lamentable sí, sí. que sea de su mismo entorno. ¿eh? Se dice, supuestamente, porque no podemos tampoco no, no, tú podemos, sabes afirmar. Fi, Supuestamente se dice que y que fue por eso. ¿eh? Lamentablemente, de mucha gente queriendo vincular a nuestro país que, que tuvo que ver con eso. Y, y mira de, de dónde viene la, la raíz del tema de allá mismo de su gobierno. ¿eh? Es así, muy lamentable. Muy lamentable el caso. Eh, pero se ha movido se ha movido rápido. Es que fue un presidente ¿Eh? que mataron, neto ha Ahí, hay, hay, ahí hay ya manos eh, extranjeras que están trabajando con eso. Estados Unidos, y Estados Unidos. Claro, ¿eh? claro, no, eso es. Un caso que tiene que ser esclarecido tarde o temprano, porque fue un presidente que mataron. ¿eh? Es así, es así. Y es la situación bien. en Haití, fea, fea. Muy lamentable, muy lamentable que sea este eh, tipo de, de. como del mismo. del mismo partido. Sí, del mismo partido, los mismo gobierno. Le jugaron sucio. Sí, a... Le jugaron sucio. ¿Cómo sí. usted va a matar? Y que no. debemos paz y tranquilidad al pueblo haitiano. ¿eh? No, nos duele a nosotros también. Porque claro. son un país vecino. Un país vecino. Que ha sufrido mucho. Y eso no wow. duele a nosotros. Que ese país viva así. Con esa crisis. Ahora entonces. En esta situación. ¿eh? Que todo sea algo. Para sí. mejorar. Lo Señor.